Y ahora en la merienda vamos con todo un estreno musical. Esto que suena es lo último que ha compuesto Milky Way de la Casa Azul para Escolarium, el entorno virtual educativo. Una forma de conseguir el uso real y cotidiano de las tecnologías de la información y la comunicación tanto en las aulas como en los hogares extremeños. Una solución multiplataforma que se desarrolla en entorno virtual de aprendizaje para enseñanzas no universitarias y que fomenta la integración paulatina y el uso de libros de texto digitales, así como la utilización de plataformas y laboratorios que permiten el seguimiento telemático del alumnado. Eso es Escolarium y para Escolarium Milky Way, Guille, el de la Casa Azul, ha realizado esta canción llamada Interconexión Total. Hoy lo hemos estrenado en rigurosa primicia en la merienda, la sintonía de Escolarium, realizada por Milky Way, en eh, Guille Milky Way, ya sabes también de la Casa Azul, Interconexión Total, que luego formará parte también del vídeo promocional de ese entorno virtual educativo, Escolarium. Escolarium.